Un eclipse de luna -E Solo te pido escuchar Este nada para palpitar Pronto a tu lado voy a estar Un eclipse de plata, Solo te pido escuchar Este rago palpitar Pronto a tu lado voy a estar No verte me caso malestar No quiero molestar pero me siento que estoy cada vez padeciendo Y mi corazón está falleciendo Estoy lucida en un sueño Te veo sonreír uh, alguien quieres verlo venir uh, Yo solamente quiero convivir Al lado de ese amor que me puede andar Ese corazón tan roto No quiero estar del mundo, quiero estar En el bar, pero ningún lugar ha podido dejarme olvidar tu cuerpo, yeah. y no pido que me espere, no, solo pido que te no. Y yo me siento en el estado de mí, cuando a tu heredero y espíritu y siento que voy a hacer malgastado mi tiempo, pero al final solamente tiene sentido si eres tú. Me gusta la manera en que me miras si y también mi actitud. But